Hola amigos, ¿cómo están? Sean ustedes muy muy muy bienvenidos aquí a mi canal de Youtube, queridos, ¿cómo andáis? Bueno pollos, hoy tenemos buenas y hermosas novedades por parte de la gente de World Gaming ¿Por qué se preguntaron ustedes? Ya muchos lo deben saber porque estas noticias vuelan y corren muy muy rápido eh, estamos aquí en la página en el portal de, de What Y dice En tiempos difíciles no estás solo Y ustedes se preguntarán por qué ¿A qué te refieres World Gaming? Bueno, comandantes, dos puntos Sabemos que muchos de ustedes Han recibido el impacto de la pandemia del COVID-19 eh, Más conocido, obviamente, como eh, coronavirus bien Y probablemente hayan implementado Distanciamiento social o cuarentena voluntaria Para minimizar... Los riesgos para ustedes y sus familias, lo cual es en cierta forma cierto, por lo menos desde mi caso. Eh, estoy aquí en casa, eh, bien resguardado y tratando de mejorarme de mi salud respiratoria que venía carreando hace unos días. Para aquellos que van siguiendo mi historia dentro, de, o sea, mi vida dentro del canal, que la pueden ir sabiendo más o menos, pero ya estoy mejor igualmente, estoy bastante, bastante bien. Eh, pero bueno, pasé unos días medio heavies. Por favor, manténgase al salvo y respeten las indicaciones de sus gobiernos locales. Bien, nosotros también estamos tomando medidas para que todo nuestro equipo esté a salvo mientras trabajamos para mantener el juego en funcionamiento. Como siempre, su seguridad y confort es nuestra mayor prioridad para darles apoyo mientras se quedan en casa durante este tiempo difícil. Queremos darles un regalo, todos los jugadores podrán reclamar 14 días de cuenta premium chicos, 14 días de cuenta premium, es un gran gran logro, es un gran premio que nos da Wargaming a todos nosotros por ser sus jugadores, gracias a la gente de Wargaming realmente a veces uno... Eh, critica cuando hace las cosas mal La gente de Warami Pero no critica desde la mala leche Si sí se critica para construir Son críticas constructivas Para que el juego crezca Para que el juego llame más la atención Para que cada vez seamos más Y la comunidad crezca Y el, juega, el juego tenga una mejor calidad Entonces también vale la pena Y hay que recalcarlo Y hay que remarcarlo Y hay que aplaudir este tipo de medidas eh, como dice, como siempre su seguridad y confort es nuestra mayor prioridad Para darles apoyo mientras se quedan en casa durante este tiempo difícil Queremos darles un regalo chicos, 14 días premium Wow, wow, wow, la verdad es que lo vuelvo a leer porque es una locura eh, Creo que es uno de los premios más grandes que ha dado Wargaming eh, sin, que, digamos, sin ser responsable de algo por ejemplo No sé, en el sentido de que hacer un torneo eh, organizar un evento Y 14 días premium Es un montonazo a todo el mundo O sea, all the world La verdad que es muy, muy bien Un aplauso para la gente de World Gaming Ahí está, excelente Bueno, periodo de validez Del viernes 20 al viernes 3 de abril Chicos, o sea que hay que reclamarlo ya Si vos no estabas jugando al WOT Te conviene venir porque esto es de arriba viene de arriba, chicos. Es Gratarola. Solamente tienes que cliquear, obtén tu regalo. Y vamos a cliquearlo. Y ya veo que me lleva a una página prohibida. Acá está. Be safe 2020 es el código. Si no tenés ganas de hacer todo esto, pones safe 2020 Canjear, canjear. Gracias, gracias, gracias. Código de Wargaming activado. Bueno chicos, excelente eh, La verdad que es una... Hablando en serio ahora Ustedes siempre saben que hago un poquito de humor Que eh, que trato de relajar un poquito Pero es un, es un tema delicado Es un tema sensible A la comunidad Y la verdad que así debe serlo Porque hay gente que la está pasando mal Hay gente que está sufriendo eh, Hay gente que ha... Eh, que ha fallecido, lamentablemente Y bueno, yo... lo trato de transmitirles desde mi lugar eh, en principio que estén tranquilos, que tengan calma que traten de en la medida de lo posible, lo vengo diciendo en todos los videos y siempre me falta uno que me dice eh, Nando, pero yo no puedo, está bien, está perfecto pero siempre que puedas y tengas la posibilidad de quedarte en tu casa haciendo cuarentena por 14 días que es lo que están recomendando los gobiernos eh, o sea a nivel nacional de cada país eh, más o menos eh, fíjense que para que un gobierno cierre las fronteras, un país cierre sus fronteras no pasa más que en casos de guerras o cuestiones así o sea fíjense que la verdad que esta vez viene heavy, viene complicado, o sea hay que estar tranquilo sí, pero también hay que tomar las medidas y los recaudos suficientes y yo les pido eso chicos, tomen las medidas y los recaudos suficientes tenés que ir a trabajar, tenés que ir a la empresa a trabajar, a la fábrica, sí o sí Está bien, perfecto. Tenés que llevar el pan a tu casa, estamos de acuerdo. Ahora, si podés, en el bondi, en, en el tren, en el colectivo, en el, no sé cómo le digan, en su país, en el bus, como sea, eh, traten de llevar barbijo, traten de tener un alcohol en gel siempre presente, traten de lavarse las manos permanentemente, de lavar el lugar, traten de tener aireado el ambiente, el ambiente en el que ustedes están y demás, y traten de... Empiecen a saludarse con el codo, como hacen muchos... Eh, mucha gente en la televisión ahora que se saludan con el codo no, des, no, no darse un beso, no estar muy cerca si vas a toser o tenés bien un pañuelo o tosete en el codo eh, básicamente eso traten de mantener las distancias así cuidan a las personas que tienen al lado porque esto recuerda que es un virus que se contagia de manera muy sencilla y todavía lamentablemente no hay una cura eh, no, hay, no hay algo que se pueda no es como la gripe, no es como tal cosa que te pones una, una vacuna y ya está Así que bueno chicos, eh, eso quería decirles de manera seria. Yo voy a estar haciendo mi pequeño, eh, mi pequeña aportación. Va a ser más humilde, desde luego yo no soy, no soy Wargaming. Soy, soy un humilde CC, un humilde Community Contributor. Eh, yo le había planteado algo así a Wargaming también. No le planteé lo de los 14 días Premium. Sí le planteé que debería, haber, debería tomar medidas. Eh, lo dije en un directo ya, en varios directos lo dije. Que Wargaming debería tomar medidas por la gente que que juega a su juego, ¿no? porque nosotros si bien somos tanquistas, entre comillas, dentro de este mundo de WOT eh, también somos personas y también tenemos una vida afuera, entonces si hay una pandemia que nos está impidiendo salir a trabajar impidiendo tener una vida normal yo le planteo a Wargaming que estaría bueno que haga algo que haga algo, que dé un tipo de compensación que haga un evento, que regale algo como para incentivarnos y motivarnos también un poquito con respecto a eso, así que no me cuelgo la medalla, pero sí que por lo menos eh, Lo planteé en su momento Le dije a O sea, dale algo a los pibes, básicamente Dale algo a tus jugadores Porque estamos acá y estamos, la estamos pasando mal todos Y bueno, la verdad es que Se pasaron, porque no, mis expectativas No eran tan altas, pero bueno, buenísimo Yo aunque sea, dije, le, le, le dije, aunque sea Dale tres días premium, planteé Tres días premium reales, planteé Pero tiraron 14, o sea, una locura Se pasaron, la verdad que Impresionante. Bueno, chicos, mi humilde aportación fue esta a nivel vocablo, a nivel palabras, a nivel dichos para que se cuiden. Y, y ahora sí, eh, mi aportación con respecto al juego va a ser que voy a estar eh, sorteando, voy a estar regalando, podríamos decir. Eh, vamos a sortear, a ver, ¿qué vamos a sortear? Vamos a sortear mil monedas de oro, bien. Eh, ¿De qué forma lo vamos a sortear? Bueno, sencillo, va a ser algo no muy complicado ¿Qué tenés que hacer para participar por estas mil monedas de oro? Van a ser dos premios de 500 Porque no quiero que uno solo se lleve mil. Prefiero que dos se lleven 500 Y así podemos abarcar un poquitito más aunque sea, chicuelas eh, vamos, eh, vamos a hacer dos sorteos Dos de 500, de 500 monedas de oro Y básicamente para toda la gente que Debajo en la descripción esté dejando algún comentario y dejando su link. Su link, no, su link a nada. Su nick, chicos, dejen su nick. Dejen su nick de What acá abajo en la descripción. Eh, en los comentarios, mejor dicho. Debajo en de la descripción, en los comentarios, dejen su nick de What y hagan algún comentario positivo con respecto al, al, al tema este de, de, de, de, del video y de lo que tiene que ver con la enfermedad. No pongan tonterías Ni nada que pueda ofender a nadie Ni nada de cuestiones raras Porque nunca falta alguno que viene con cosas raras Y yo no tolero esas cosas Yo también ya tuve que banear a uno de, de, de un video Porque ponen tonterías Y bueno, eso no, no me... La toxicidad y las tonterías no me van Así que de una A tu casa, así mira Chau, de una Eliminado, baneado del canal para siempre No, no me importa nada No me interesa su like, ni su dislike Ni que comente, ni con... Lee, chau, adiós A tu casa, brother Brother Así que bueno amigos, eh, positivismo, buena onda, eh, vamos a divertirnos y tenemos un sorteo por 500 y 500, o sea mil moneditas de oro. Si no ganas un sorteo puedes ganar el otro chicos, muy muy sencillo. En los comentarios, deja un comentario y déjame tu eh, nick eh, de Watt. Y vamos a estar haciendo el sorteo para que como siempre esto, yo nunca lo planeo, lo, lo, se me acaba de ocurrir en el momento. Así que hoy es viernes. 20, Podemos estar haciéndolo el domingo 22 Por la noche, interesante Sí, el domingo 22 Domingo 22, tienen todo el viernes Bueno, lo que queda el viernes, lo que queda el sábado Y lo que queda del de domingo por la tarde, tarde-noche Así que bueno amigos, espero que se hayan... Bueno, no sé si divertido Pero espero que estén contentos con lo que tenemos para sortear Con los días que da Wargaming y todo eso Así que los quiero mucho Dejen algún comentario, algún comentario Y dejen también su nick de Watt Para participar, señores Muchas gracias y nos vemos En la próxima, y cuídense Que los quiero mucho y los quiero tener siempre ahí de ese lado Besos, chau chau